¡Se ve! ¡Se Hago fuego. Lanza granadas. Pura mamada con esto wey sus pinches manes Wey, ni siquiera Las paredes se replegaron, podría venir de cualquier parte Destrozaré tu voluntad ayudarte a localizar a Chucklock. Sang de granada. Ya me encontraste. Es tan malo como los trucos. De esa máquina y ahora le puto ven ¿Y cómo la fallé? Oh, ¡Órale perro! ¿Eh? ¡Tómela! ¡En sus nalgas! ¡En sus nalgas! es que se mueve bien cabrón este idiota Supongo que es uno de esos mata Spartans. Y aquí está el otro. Allá arriba en los escombros. Necesitas detenerlos. O sea, ya puedo ir por él ahí, a su pinche guarida culera. Ah, no, espera, necesito... O sea, necesito bajar esos dos güeyes. A ah, los del esquiwer esos güeyes me van a estar jodiendo. Amigos, ¿me oíste? Él tiene amigos Debe haber un error en mis modelos preventivos Por favor, comienza a morir Hola amigos, necesito de su capaz ayuda No ocasionarás más daño ¡Alto! ¡Pato! Al escudo de Esheron. Cualquier daño que infligas a Esheron se transferirá a Echo 216. La energía se envía mediante una serie de transmisores alrededor de la habitación. Veamos si puedo... Listo, el transmisor está expuesto, destruyelo. Se apagó el transmisor y su escudo también. ¡Ugh! El escudo de Esheron se reactivó. Expone el transmisor. Entendido. Ve. El escudo cayó. Esta oportunidad. ¡Vámonos! Suficiente. Vamos, lucha más duro Demostraré una pesadilla más allá de tu entendimiento está expuesto. Destrúyelo. Tu indecisión contrasta ¡No me decidieras! ¡Nadie me desafía! Eso. Destruiste el último. Eco 216 16 está a salvo, jefe. ¿Esheron quiere que pruebes tu leyenda? ¿Llegó la... De abrir una conexión. ¿Dónde? Encárgate de ella mientras yo averiguo. Sobre en ¡Venganza por ella! Por, ¿Por, qué? ¿Por qué sigues peleando? no tienes idea del poder no Desafiando, listo, intercepté la frecuencia de este transmisor. Yo lo haré personalmente. ¡Ah! Tu reputación, no puede ser. Pagarás por esto, me estoy aburriendo. Transmisor, redirigiendo la energía hacia ese. Esto no es bueno. La conexión tiene conciencia. Está buscando algo. Esto termina ahora Ya volvió a cambiar, encontró algo ¿Qué? Ni idea, pero dudo que sea algo bueno no. Espera, hay algo más aquí Algo me está ayudando Esto es una tontería, y que no arrepientes de la violencia... Listo, fue el último. Su persistencia termina ahora.